Un gran número de venezolanos participaron en una misa en la noche de este miércoles en la Catedral Santa Ana de esta ciudad para, según ellos, pedir culmine el mandato del presidente Nicolás Maduro. Después de esta misa uno queda como confrontado realmente y no quiero, como te digo, darme a explicar mal, pero yo no oraría para que Dios ilumine a Maduro, no, yo oraría para que lo saque del poder. Sí, me entiendes. Mi oración sería esa, que Venezuela sea totalmente libre, ¿ves? que no tenga esa represión política, que de verdad si alguien va a llegar a resolver los problemas y a amar a los venezolanos como es, no me interesar ni importando el petróleo ni la economía, no, a amar al pueblo de Venezuela, de verdad tiene todo mi apoyo. A la salida de la celebración religiosa dijeron sentirse optimistas ante la autoproclamación como presidente de Venezuela del líder de la Asamblea Nacional de este país, Juan Guaidó. Está en crisis, Venezuela está en crisis. Esperemos que ahora con este nuevo presidente vuelva a ser la nueva Venezuela. ¿Qué tiempo tiene usted viviendo aquí en la República Dominicana? Dos meses. Dos años. Si la situación mejora, ¿volvería a la República Dominicana? Allá... Me voy a mi país. Mi opinión, que estamos contentos porque tenemos un nuevo presidente, tenemos esperanza. Regresar a nuestro país y de la libertad de nuestro país. Eliana Díaz, parte de los extranjeros erradicados en esta ciudad, en el marco de la sección El Cafecito del programa de mañana, describió el panorama de precariedades que los venezolanos padecen en su país. Si nos vamos al ámbito económico, allá las personas hacen magia, porque lo que es un sueldo mínimo, con un sueldo mínimo pueden comprar cuando mucho dos productos de una cesta básica cuando le digo dos productos es dos harina pan, que es como decir que acá el plátano. Sí. Para nosotros es la harina la pan. Es la tortilla. Exactamente. Sí. Para nosotros es la harina pan de la arepa. Y cuando mucho mantequilla o. Es decir, que el de, mínimo le da un día tal vez comida. Sí, para un día. El gobierno tiene este, los sistemas CLAP, que son eh, las cajas que le llegan a las personas mensuales, pero eso dura. Para una familia de dos personas, cuando mucho dura una semana. Entonces, las familias hacen magia para eso. El que yo me he desarrollado como eh, asesor y, y coordinador de, en el mundo de emprendimiento es con, en, en esa intención. Capacitamos a personas de bajos recursos que le tienen esos beneficios del gobierno y los enseñamos a trabajar con sus manos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.